Según la Asociación Internacional de Exorcistas, que se celebró hace solo unos meses, hasta el 90% de los jóvenes tienen una relación casi directa con Satanás. En el Seminario para Exorcistas, otros exorcistas también expresaron su preocupación por la evocación y validación de presencias demoníacas que se realizan ciertos eventos transmitidos por los medios de comunicación masiva. En octubre del de año pasado de 2022, o sea, se celebró en Italia la cumbre de la Asociación Internacional de Exorcistas. No nos alargamos más. De este tema trata el cuento de hoy de Emilia Pardo Bazán. POSESIÓN Un cuento de Emilia Pardo Batán El fraile dominico encargado de exhortar a la mujer poseída del demonio para que no subiese a la hoguera en estado de impenitencia final, sintió, aunque acostumbrado a espectáculos dolorosos, una impresión de lástima cuando al entrar en el calabozo divisó a la escasa luz que penetraba por un ventanillo enrejado y lleno de telarañas, a la condenada. escuálida y vestida de sucios harapos, reclinada sobre el miserable jergón que le servía de cama, y con el codo apoyado en un banquito de madera, la endemoniada que se había llamado en el siglo Dorotea de Guzmán, que había sido orgullo de una hidalga familia, alegría de una casa, gala y ornato en las fiestas, parecía un espectro, una de esas mendigas que a la puerta de los conventos presentaban la escudilla de barro para recibir la bazofia de limosna. Su estado de demacración era tal que a pesar de verse por los desgarrones del mísero Jubón, las formas de su seno, el dominico que era una seta y solía luchar con tentaciones crueles, no sintió turbación ni rubor y solo la piedad, la dulce y santa piedad. La impulsó a ofrecer a Dorotea amplio pañuelo de hierbas y a decir benignamente «Cúbrase, hermana». De tanta miseria y abyección tomó pie el fraile para empezar a convencer a Dorotea de que sacudiese el yugo de un amo que así paga a sus fieles servidores. Y mientras la posesa clavaba en el religioso sus grandes pupilas color de humo, donde de cuando en cuando brillaba fosfórica chispa, él habló copiosamente con unción y ternura encareciendo la amorosa efusión de Cristo que siempre tiene abiertos los brazos para recibir al pecador, la continua intercesión de su Santa Madre, la infinita misericordia del Criador, que solo nos pide un instante de contricción para borrar todos nuestros delitos. Mas no tardó en advertir el dominico que la sentenciada le oía con salvaje insensibilidad, bajo la cual trepidaba una cólera sorda y entonces pensó que convendría para abrir brecha en un alma contaminada por la presencia de Satanás hablar un lenguaje humano, casi egoísta, buscar palabras que irritasen a la pecadora y le forzasen a una discusión en que saldría vencedor el dominico. Dorotea dijo tuteándola con violencia y enojo. «Mira que ya pronto comparecerás ante ese Dios que va a pedirte cuenta de tus actos. Y que una vida de sufrimientos pasajeros seguirá otra de suplicios perdurables. Un paso, un segundo, es el tránsito a la eternidad y esa eternidad es fuego, no como el de aquí que causa la muerte» y con la muerte trae el descanso, sino interminable horrendo. Continuó que renueva las carnes para volverlas a tostar y recuaja los huesos para calcinarlos otra vez. Pobre oveja que ha seguido el hediondo macho cabrío. Ahí tienes lo que te espera. ¿No te avergüenzas de ser esclava del demonio? —¿No lloras al menos tu esclavitud? La endemoniada seguía guardando el mismo osco silencio. Pero de pronto se estremeció. Era que el dominico enternecido por sus propias palabras había dejado asomar a sus ojos húmedos el llanto. Y la mujer conmovida tal vez, a su pesar por aquel indicio inequívoco de... Con dijo sombríamente yo no puedo llorar lo primero que hizo mi dueño y señor Satanás fue quitarme las lágrimas y el calor de los miembros toca, toca y verás y alargando una mano rozó del dominico que retrocedió espantado de la glacial de la mortuoria frigidez de aquella piel que creía abrazada por la fiebre «No me compadezcas», añadió ella orgullosamente, «la sensibilidad y el calor que faltan por fuera se han refugiado en mi corazón, que es un brasero de llama rabiosa». «Eso mismo le sucede a los santos», murmuró el dominico con angustioso afán, «que ese fuego no se apague, pero purifícalo ofreciéndoselo a Jesús». «No», Respondió con energía endemoniada Cuyo rostro se contrajo y cuyos ojos Donde blanqueaba el horno de la escondida hoguera Viscaron repentinamente con frenético estrabismo —¿Pero por qué, desdichada hermana? —Dame una razón siquiera De cuantas sentencias me ha tocado exhortar Solo tú has callado en vez de blasfemar y maldecir Maldice que lo prefiero ya sé que han sido inútiles los exorcismos, los conjuros, el hisopo, las oraciones, las santas reliquias. Ya sé que el demonio no ha salido de ti, porque no quisiste tú que saliese, y como Dios, que ha podido criarte sin tu voluntad, no puedo contra tu voluntad salvarte. El espíritu impuro se alberga aún en tu seno. No he pensado en emplear contra ti la fuerza. Te pido y te ruego, si es menester de rodillas, que me des una explicación de tu ceguedad. Eras hermosa y eres horrible. Eras dama principal y pudiente y eres menos que las mujerzuelas de la calle. Eras buena y honrada y eres ludibrio y vergüenza de tu sexo. ¿En qué moneda te paga el demonio? ¡Qué felicidad ignominiosa te da a cambio de todo que sacrificas por él! Crispando los labios y arrancando del pecho un suspiro, ronco respondió la poseída. Ya que te empeñas en saberlo, lo sabrás. No creas que en este momento habita en mí al que llamas espíritu maligno. Sufría con los exorcismos y las reliquias y se apartó de mí. Pero sé que volverá. Y sé que cuando me achicharre nos vamos a reunir para siempre. —¡Qué horror! —exclamó santinguándose el dominico. —¡Escucha! —prosiguió la endemoniada. —No ignoras que el mundo fui mujer de calidad, ensalzada por guapa, respetada por noble, Codiciada por rica, aplaudida por discreta. Estas prendas me trajeron rondadores y galanes. Pero ninguno supo hacer que yo pagase sus fitezas. Pasaron por delante de mis rejas y de mi estrado y los desteñé. Porque mi alma, que se remontaba muy alto, aspiraba secretamente a algo más grande a un príncipe, a un monarca, a un ser extraordinario, desconocido y superior. Sucedió que una prima hermana mía que acababa de vestir el sayal de las carmenitas y a quien yo solía visitar en su reja, comenzó a hablarme exaltadamente de sus nupcias con Jesús, de los éxtasis y deliquios que gozaba en brazos de su celestial esposo, y de lo despreciables que parecen en cotejo de tan divinos regalos, los amoríos y las aventuras de la tierra. Estas charlas me trastornaron y emprendí una vida de devoción y de mortificaciones, que hizo creer a todos y a mí la primera que sentía una vocación monástica firme e irresistible. Mientras arranqué de sinceridad dije a mi prima la monja, «Ya no te envidio». —Soy demasiado altanera para envidiar un esposo que, con infinitas esposas, habrá de repartir. Ahora mismo, en centenares de claustros y en miles de celdas, tu desposado visita a otras mujeres. Desprecio lo que es solo mío. —¡Diabólica soberbia! —gimió el fraile—. Era el demonio, el demonio tentador quien te sugería esa locura. Aquella noche, prosiguió Dorotea, estando yo a punto de recogerme y habiendo soltado ya de la redecilla la mata de pelo, he aquí que se me aparece. Un monstruo horrendo, un mancebo pálido y triste pero hermoso, muy hermoso, con olor a azufre. ¿Con pezuña hendida? No, con un cerco de luz rojiza alrededor de la rizada melena rubia. ¡Virgen santa! Era sin duda el íncubo. Un íncubo, repitió sorprendida Dorotea. Así llamamos al demonio cuando toma bella forma de varón para manchar y escarnecer a una mujer desdichada como tú. No se trata de escarnecer ni de manchar. Pues el aparecido y yo entretuvimos la noche conversando castamente. Me refirió su historia punto por punto y supe que era un gran príncipe, arrojado de los reinos de su padre por un instante de rebeldía y que mientras a su padre todos le ensalzan y pronuncian su nombre con adoración, del hijo rebelde abominan y maldicen. Cuando supe que nadie le quería... Cuando comprendí su desventura inmensa empecé a sentir que le quería yo, a soñar que mi amor le compensase todo cuanto había perdido, hasta los reinos de la gloria. Al amanecer se fue, pero volvió a la noche siguiente trayendo un botecito de un arcuento con el cual me frotó las plantas de los pies y las palmas de las manos, y salí volando por la ventana. Cruzamos espacios inmensos, y abatiéndonos a tierra entramos en unas cuevas muy profundas, abiertas en el seno de las altas montañas, y cuyo techo parecía de diamantes. Allí se apiñaba una muchedumbre inmensa que reconocía la autoridad de mi señor, y bullía al pie de su trono una hueste de mujeres hermosísimas, cortesanas, reinas odiosas, desde la rubia Venus y la morena Cleopatra hasta la insaciable Mesalina y la suicida Lucrecia. Y como yo sentía en el corazón la mordedura de los celos, vi que las apartaba indiferente sin mirarlas y oí que decía, «No temas, yo no soy como el otro, yo me reparto» pertenezco, Dorotea, pero tú también me perteneces a mí. Desprecio lo que no es solo mío. Cada noche, al dar las doce, le esperé y le acompañé, y fui muy venturosa. No llames ventura las infames tropezas en que te ensegaba el enemigo de Dios, protestó el dominico. —Si no he cometido torpeza alguna —respondió Altiva Dorotea—, lo primero en que convinimos, él y yo, fue en que nuestro cariño sería el de los espíritus, y mantuvimos el pacto. Mi señor tuvo al menos sujetarme con las cadenas de la materia y cifró su orgullo en poseer mi alma, y nada más que mi alma por voluntad mía. Mil veces me ha repetido que gracias a mí puede alabarse de un triunfo que sólo a Dios parecía reservado, el de ser querido espiritualmente, sin mancha de concupiscencia. En cambio yo sé que no tengo rivales y que soy la única, el único bien de mi Señor. Nada me importa el vilipendio ni el tormento que me han dado, la muerte la deseo. Cuanto antes se enciendan el brasero para mí, más pronto me reuniré con él. Y volviendo la espalda al fraile, la posesa ocultó el rostro de la esquina de la pared resuelta a no decir otra palabra. Cuando salió el dominico de la prisión de la reapsa empedernida, sollozó, besando el crucifijo pendiente de su grueso rosario. ¿Cómo permites, Jesús mío, que te parodie, Satanás? Fin